Ahora, eh, nada, decía que un placer compartir este rato y esta ponencia con, con todos vosotros. Y como ya ha, han anunciado, voy a abordar un poquito algunas características del currículo LOMBLOE y cómo la competencia digital se desarrolla eh, en este nuevo, en nuevo currículo LOMBLOE en las diferentes etapas. Me pasa lo mismo que a César. Voy a ver si le cojo el truco. Ay. Bueno, hay cinco ejes eh, transversales. Derechos de la infancia, perspectiva de género y coeducación, educación digital, aprendizaje competencial y personalizado y educación para el desarrollo eh, sostenible. Estos son los ejes eh, transversales. De la, de la LOMLOE, ahí subrayado la educación digital, que es un poco lo que vamos a abordar, ya han empezado a abordarlo mis compañeros, entendiendo la educación digital como algo más que el desarrollo de la competencia digital del alumnado. Eh, implica un, un cambio eh, del sistema educativo, eh, una adaptación digital… Por un lado, de, de los centros educativos, como célula base del, del sistema educativo, en la LOMLOE, en el artículo 121.1, ya recoge que todos los centros dentro de su proyecto educativo tienen que tener una estrategia. Eh, digital. Esto quiere decir que deben de eh, programar, planificar y abordar esta transformación digital como centro, que tiene también a los docentes como principales agentes de este cambio. Pilar y César han presentado este marco eh, digital y que tiene a los alumnos como últimos destinatarios para el desarrollo de la eh, competencia digital. El aprendizaje competencial es algo que ya tiene una gran eh, eh, andadura. Ya en los años 70, en el informe de la UNESCO eh, Educar eh, para ser la educación del, del futuro, aparecen ya las competencias. En las últimas décadas han cobrado mucha fuerza. Se asume como un paradigma educativo contemporáneo, muy ligado al siglo XXI, en el que la ciudadanía se encuentra en un escenario... Eh, tremendamente cambiante, crecientemente digitalizado, globalizado, interconectado, intercultural, y eso eh, requiere… Eh, y exige de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de una actualización cont continua y serán precisamente las competencias clave la respuesta y lo que permitirá y posibilitará a la ciudadanía este aprendizaje perman permanente y al ejercicio de una ciudadanía activa en el siglo XXI. Eh, la respuesta eh, de, o la opción de que las competencias clave es, un, es una respuesta educativa apropiada para el aprendizaje permanente eh, viene o se enmarca en un debate muy prolongado eh, que sobrepasa, por supuesto, el marco nacional, nuestro marco nacional, y que tiene un corte eh, supranacional e internacional como bueno, pues la apuesta o la respuesta educativa idónea para enfrentarse a este aprendizaje permanente y a los diversos eh, retos, eh, locales y globales del de siglo XXI. Es por ello que el currículo en Lomloe se basa... Eh, bueno, lo tenéis en los reales decretos, en diferente documentación eh, supranacional. Destaco aquí dos documentos principales. Eh, se ha comentado también antes la recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, los marcos de cada una de las competencias europeos a ellas asociados, que también han sido eh, claves y referentes para el desarrollo del currículo eh, LOMLOE y, eh, bueno, pues también eh, eh, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la que se, eh, podemos también desprender otro aspecto que también aparece en los reales decretos, que son estos retos eh, locales y globales o desafíos del siglo XXI a la que nuestro alumnado va a verse confrontado y que será precisamente a través del desarrollo de esas competencias clave como podrá eh, enfrentarse a ellos con determinadas eh, garantías. De, de éxito. Ahí tenemos el cuidado del medio ambiente, el compromiso, perdonarme que no veo sin las gafas, compromiso eh, el consumo responsable, vida saludable, compromiso ante situaciones de, de inequidad y, y exclusión, eh, la resolución pacífica de conflictos, eh, aceptar y manejar la, la incertidumbre, eh, valoración de la diversidad personal, y cultural, compromiso ciudadano tanto en el ámbito local eh, como global, eh, conciencia de que el conocimiento es el motor del cambio, este aprendizaje permanente que decíamos y continuo para seguir desarrollando y, por último, la, la cultura digital también. Eh, crítica y responsable eh, serían este el conjunto de retos y de desafíos que debe afrontar nuestro alumnado y que con las ocho competencias clave y con ese desarrollo progresivo a través de las diferentes etapas se podría garantizar en cierta medida que lo afrontarán con éxito. Todo esto nos lleva a una nueva estructura eh, o arquitectura perdonar eh, curricular eh, en este nuevo desarrollo curricular tenemos en, en las etapas, ya se ha mencionado antes, el perfil de salida. El perfil de salida es un perfil único de salida de la enseñanza eh, obligatoria, de la enseñanza básica. Ahora lo, lo veremos. Es eh, para la etapa ese perfil y después eh, cada una de las áreas o materias tiene… Gracias. Gracias. Sí, sí. Eh, las competencias específicas, lo otro lo tengo con letra más grande, es que eso estaba muy pequeñito y me era imposible leerlo. Eh, las áreas y materias se conectan con este perfil de salida. después veremos varios ejemplos a través de las competencias específicas que son propias de área o de materia. A estas competencias específicas van asociados unos criterios de evaluación, que será el elemento que evalúe esas eh, competencias específicas, y luego unos saberes básicos que tendremos que seleccionar de los saberes propios de la, del área o materia, aquellos que necesitemos para desarrollar esas competencias específicas que hayamos incluido en nuestra situación de aprendizaje, que aparece como eh, otro elemento no prescriptivo, pero que aparece ahí las situaciones de aprendizaje, que ya es contextualizada al grupo clase, a nuestro aula en concreto. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver un poco las definiciones de estos nuevos eh, elementos eh, curriculares. Primero tenemos este perfil de salida que, como os decía, concreta eh, al finalizar la enseñanza obligatoria qué nivel competencial y de desempeño en cada una de las ocho competencias clave se espera que alcance el alumnado. Hablamos del perfil de salida de la enseñanza obligatoria y es el mismo y es común a cualquiera de las vías o, o modelos de bien la enseñanza secundaria obligatoria, eh, FP básica o los programas de diversificación curricular. Es el mismo. Es como si dijéramos el, la salida del sistema educativo obligatorio, de esa enseñanza obligatoria, tiene ese perfil de salida y como dice en el Real Decreto, son la adaptación al sistema educativo de las competencias clave que veíamos en las recomendaciones de 2018 de la Unión Europea, a un momento muy concreto de eh, la formación del alumnado, que es esa salida de la educación básica y de la educación eh, obligatoria, vinculados, a su vez, con estos retos y desafíos que hemos visto en esta rueda, del eh, siglo XXI a los que nuestros alumnos tendrán que eh, confrontarse o enfrentarse, ¿no? Este sería lo que definimos como eh, perfil de salida, eh, que como sabéis, eh, insisto, eh, no hay un perfil de salida de primaria, un perfil de salida de secundaria, un perfil de salida de, de bachillerato, un perfil de salida de infantil, no, el perfil de salida es único, pero sí es cierto que a nivel orientativo se han eh, descrito... Eh, un perfil competencial para el final de la etapa de primaria, para orientar un poco el camino, aunque tenemos este horizonte de perfil de salida, ¿vale? También en el de bachillerato que se amplía con unos descriptores. Eh, operativos y de infantil pues también habrá que establecerlo. Hay comunidades que lo han establecido en el siguiente nivel de, de concreción y en aquellas que no pues serán los equipos docentes quienes tendrán que hacer esa, esa secuencia eh, competencial. Pero que nos quede a todos claro que el perfil de salida es único. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y que es el, el que es prescriptivo el que tenemos que tener en mente como horizonte de alcance competencial para el alumnado que está ahora mismo en, en las aulas. Eh, importante uno de los conceptos es, eh, perdonar la transversalidad de las ocho competencias clave. Eh, no hay una jerarquización entre unas no son más importantes eh, que otras. Eh, la, también están interrelacionadas y en muchas ocasiones la adquisición de niveles competenciales en algunas competencias ayudan también a la, a la adquisición de otras. Y además de que esta, no existe una jerarquización entre ellas, tampoco hay una asociación directa entre una competencia y un área o materia. Todas las áreas y materias contribuyen a… ...todas eh, las áreas en su, en su conjunto, ah, todas las competencias, disculpad, en su, en su conjunto. ¿Cuál es el elemento? Como eh, la ordenación académica de nuestro sistema educativo no está dividida en competencias... ...sino que sigue esa distribución de áreas o materias, ¿cuál es el elemento que une ese perfil de salida que yo voy a trabajar desde todas las áreas... ¿Cómo se, se une ¿no? o cuál es el vínculo entre el perfil de salida y el área? Pues tenemos las competencias específicas, que son propias de área y materia. El perfil de salida es común a toda la etapa y a todas las áreas y materias, pero cada área y materia tiene sus competencias específicas, que son aquellos desempeños que el alumnado... Debe de desplegar, debe de poner en acción, debe de movilizar en actividades o situaciones concretas aplicando eh, y poniendo en acción los saberes básicos de ese área o materia eh, correspondiente. Y, como decíamos, pues es el elemento que une el perfil de salida y los saberes propios de ese, de ese área, materia y los criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Eh, la evaluación de las competencias específicas de esa evaluación podía colegirse el grado de, eh, de adquisición de, del perfil de salida de las competencias clave. Es decir, las competencias clave se adquieren a través de la adquisición de las competencias específicas, no además de las competencias específicas. ¿De acuerdo? Vale, pues esto es es, no, es, A ver, si, eh, ese concepto que tenemos... Ese concepto de doble evaluación de primero evalúo mi área o materia y después, aunque es verdad que eh, el, las competencias claves en conjunto, porque el equipo docente lo tiene que evaluar en conjunto, porque desde todas las áreas y materia, pero necesito hacer otra evaluación. ¿Vale? Esta, esta idea importante, no son cosas separadas, no es que tengo por un lado tengo que hacer las competencias específicas, por otro lado, no, a través de estas consigo estas, aunque luego la evaluación de estas será en conjunto con todo el equipo docente, porque todas las áreas y materias contribuyen a su adquisición que soy un poco vehemente, pero no os estoy echando la bronca ni nada, es eh, por, por dejar las ideas clave eh, que se nos queden a todos. ¿no? Eh, bueno Luego tenemos los, los criterios de evaluación, que van a ser el, el referente y que van a indicar el nivel de desempeño esperado en cuanto a las competencias específicas y que deberemos de observar en, las en el diseño de actividades y de situaciones de aprendizaje que hagamos. Por lo tanto, el referente para la planificación deben de ser los criterios de evaluación y los criterios de evaluación nunca los debemos de perder de vista. Nos tienen que valer para el diseño de las actividades, de las situaciones de aprendizaje, que es qué aprendizajes competenciales eh, quiero conseguir, hago con este diseño y el diseño de actividades me debe de permitir observar, ver, si mi alumnado ha alcanzado esos aprendizajes competenciales, porque a veces en las situaciones de, de aprendizaje eh, hacemos unas actividades chulísimas, pero a lo mejor se nos han olvidado los criterios de evaluación de partida, qué es lo que yo quiero evaluar, qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que observar. Eso es lo que debe eh, marcar el diseño eh, que yo haga de estos recursos, de esas actividades, y no perderlos de vista, ¿de acuerdo? Y otra idea fundamental, los criterios de evaluación evalúan las competencias específicas, no evalúan los saberes básicos. Los saberes básicos, tal y como dice el, el Real Decreto, son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los, los contenidos propios de un área o materia y la adquisición en eh, eh, su adquisición a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje, a través de la aplicación en un contexto real, en una situación de aprendizaje real, es necesaria para eh, la adquisición de las competencias específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Esta parte de saberes básicos. Un área o materia tiene muchos eh, conocimientos, destrezas y actitudes pero hay unos básicos que son los necesarios para conseguir esas competencias específicas. Por eso se llaman básicos. A lo mejor hay otros más que son deseables y que se pueden ir a ampliar, pero esos son los básicos y son los que tengo que seleccionar en mi situación de aprendizaje y mi situación de aprendizaje parte de una competencia específica. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo de aprendizaje competencial? He elegido la competencia específica, el criterio de evaluación, y ahora voy a ver qué saberes voy a utilizar, voy a enseñar, van a, van a movilizar mis alumnos, ¿de acuerdo? Y los saberes básicos pueden ser comunes a más de una competencia específica y pueden ser comunes a más de una situación de aprendizaje. Están ahí eh, ...como un listado para coger los que necesito en la situación de aprendizaje. Pero, insisto, los criterios de evaluación evalúan la las eh, competencias específicas, no los saberes básicos. ¿Vale? Y ahora, para ver todos estos elementos de la arquitectura curricular, vamos a verlos a partir de una de las ocho competencias, cómo aparecen en el perfil de salida qué correspondencia tienen las diferentes áreas de manera transversal y en los elementos asociados, como son los criterios y los saberes. Ahora nos vamos a centrar de las ocho que tenemos en el perfil en la competencia digital, que se describe en el Real Decreto como el uso crítico, seguro, sostenible y creativo de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en, en la sociedad, así como la interacción eh, con estas. Y el per, en el perfil de salida, este único que comentábamos, hay cinco descriptores de la competencia digital que tenéis ahí. El primero, realizar búsquedas avanzadas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y, fi y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos con respecto a la propiedad intelectual, ¿vale? Tratamiento de la información, eh, gestión y utilización del propio entorno personal de aprendizaje, es otro de los términos que también aparece reiteradamente en el nuevo currículo, para construir nuevo conocimiento, crear contenidos digitales mediante diferentes herramientas, bueno. El tercero, participación, colaboración. Se espera que el alumno participe, colabore e interactúe mediante herramientas y plataformas digitales para comunicarse, para trabajar eh, colaborativamente. El cuatro, eh, referido a seguridad, eh, lo, hemos dicho, lo han comentado ante los compañeros, ese equilibrio buscar ese equilibrio entre los beneficios que me aporta las grandes posibilidades de buscar información, de colaborar, eh, con otros de crear nuevos contenidos, de aplicar la creatividad, pero a la vez identificar qué riesgos, qué eh, precauciones para eh, eh, mi seguridad, la protección de datos, los propios dispositivos. Sería la, el descriptor 4. Y el 5, eh, se espera que el alumno, al, al terminar la enseñanza básica, desarrolle aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y ético. ¿Vale? Estos serían los cinco descriptores que aquí los he vinculado en la próxima diapositiva al área 6 de desarrollo eh, de la competencia digital de los docentes. Lo hemos visto, lo han comentado los compañeros. Estas cinco áreas de, del DITSCOM, que, que se, bueno, en, eh, como comentaba Pilar, eh, tienen esa nomenclatura, pero no se refiere a eso, en, la del, en lo del profesorado. O sea, las competencias pedagógicas para desarrollar en nuestro alumnado estas competencias que se definen y se concretan en el perfil de salida con esos cinco descriptores. ¿Vale? Eh, y como os decía, aunque el perfil de salida es único, también se establece eh, anterior en la etapa anterior y posterior eh, algunos indicadores que ahora veremos. Pero aunque no aparece… No, eh, perdonad. Aunque no… Sí, vale. Eh, esto lo veis muy chiquitito, pero bueno, luego también como dejaremos las presentaciones, pues podéis rescatar y ver con más detalle lo que, lo que necesitéis. Esto es un capturado de los reales decretos. Como veis, a la derecha tenéis el que acabamos ver, de ver con más detalle, que es el del perfil de salida, pero que tiene una correspondencia al finalizar la etapa de primaria con bastantes novedades. Eh, en cuanto a competencia digital eh, para el, el final de la etapa de primaria, ¿vale? También en esos cinco descriptores que tienen su, su correlación. Y también, ahora cambiamos, tenemos aquí el de la enseñanza básica y confrontado esos descriptores para bachillerato que van ampliando y que son comunes para todos los bachilleratos, ¿De acuerdo? No hay, no hay unos descriptores para itinerarios o, o modalidades de bachillerato, sino que es común eh, para todos. ¿De acuerdo? En cuanto a competencia digital. Y esto también eh, quería remarcarlo, si me pasa la diapo, que aunque no tenemos este, estos descriptores de, del perfil eh, que tenemos los de primaria, eh, enseñanza obligatoria y bachillerato y no tenemos los de infantil, no debemos olvidarnos que la competencia digital, como una de las competencias clave, también empieza a desarrollarse de forma adecuada a la madurez eh, del alumnado en la etapa de educación infantil. Aparecen descritas en eh, los reales decretos de, de enseñanzas eh, mínimas, eh, Cómo se definen las, las diferentes competencias en educación infantil, la competencia digital, eh, bueno, pues lo tenéis ahí, el proceso de alfabetización digital se inicia en esta etapa y conlleva, entre otros, el acceso a la información, la comunicación, la creación de contenidos, el uso responsable de herramientas digitales, adecuado y adaptado a la madurez del alumnado, pero se inicia en esta etapa se incluye en el área 2, descubrimiento y exploración del entorno, en el que ya aparece la iniciación al pensamiento computacional como una forma de resolución de, de, de tareas o de retos a través de una secuencia ordenada eh, de pasos, una forma de pensamiento lógico. Eh, en el área 3, comunicación y representación, aparece como un nuevo lenguaje más, una nueva alfabetización más, la alfabetización eh, digital para eh, el uso eh, saludable, la utilización de herramientas digitales, no solo para el consumo, sino también para la creación de, de contenidos digitales, para la comunicación con otros, para el aprendizaje y disfrute también en, en el área de educación infantil. ¿De acuerdo? Y ahora a lo que me voy a pasar, a enseñaros, para ver un poco este ejemplo, hemos visto el perfil de salida, ¿vale? La competencia digital y, bueno, luego como va por debajo? En la etapa, por debajo, en la etapa anterior y en la etapa posterior. Y ahora sí que eh, con el perfil de salida, eh, no, o creo que he cogido el de primaria, sí, el de primaria porque tiene como más eh, novedades, lo vamos a confrontar con las áreas y materias, para que veamos todos que desde todas las áreas y materias trabajo y consigo que el alumnado desarrolle esos descriptores operativos que aparecen en el perfil. ¿vale? He puesto algunos ejemplos, no son todos los que aparecen en el currículo, pero a modo de ejemplo los he puesto para que eh, los podamos ver. He puesto a un lado, no sé si lo veis. Eh, a un lado he puesto los descriptores operativos. ¿vale? En este caso he puesto los de primaria al finalizar primaria y luego he puesto cómo en las diferentes áreas y materias hay eh, áreas en este caso, hay competencias específicas que trabajan y que contribuyen a la adquisición de ese nivel competencial de final de etapa. En, en, eh, en el área de lengua castellana y literatura tenemos una competencia específica que sería la de buscar, seleccionar, contrastar información procedente de dos o más fuentes… Eh, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación y desinformación para transformarla en conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual. Esta es una de las competencias específicas de lengua castellana y literatura para el final de primaria. Eh, en educación artística aparece la competencia de expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos y emociones, ...experimentando posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales... ...para producir obras propias. En lengua extranjera aparece una competencia para interactuar con otras personas... ...tanto en contextos presenciales como virtuales. Eh, usando expresiones... Bueno, perdonad que no lo puedo eh, leer muy, muy bien, pero ya aparecen eh, las eh, interacciones... E intercambios comunicativos síncronos y, asíncros, y asíncronos, en respetando las normas de cortesía y la etiqueta digital, o lo que muchos conocemos como una etiqueta, ya aparece en lengua, en lengua extranjera. El conocimiento me del medio natural, social y cultural, que será quizás eh, donde se trabaja de manera más sistemática la competencia digital y donde están las principales eh, novedades. Aparece ya una competencia, utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente para buscar información, para comunicarse eh, con otros y trabajar de manera individual y en equipo y en red, y para eh, realizar, crear contenidos digitales de acuerdo a las necesidades digitales del contexto educativo. También aparece la resolución de problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional para generar cooperativamente un producto, un prototipo o una solución digital en que responda a unas necesidades eh, concretas. ¿Vale? En matemáticas también aparece eh, el pensamiento computacional, utilizar el pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en patrones, eh, no sé si pone reproduciendo o creando patrones, generalizando, interpretando, modificando y creando algoritmos como forma de modelizar y automatizar situaciones de la vida cotidiana. Si esto lo vemos enfrentado a los descriptores del perfil de salida, vemos como las diferentes áreas, con estos ejemplos, que vuelvo a decir que hay más, ¿de acuerdo? Que he puesto esto para que se vea, pero que veáis que hay las competencias específicas de las diferentes áreas va a ayudar a que el alumnado consiga alcance eh, el perfil de salida, las competencias clave que se definen eh, con estos descriptores. Eh, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, 15 minutillos más. Vale. Eh, esto pasó muy rápido. Lo mismo hecho con los criterios de evaluación que se asocian a esas competencias específicas que acabamos de ver. Vale. Eh, ¿Cómo evalúo eh, estas competencias específicas? Pues ahí os he puesto algunos ejemplos de eh, criterios de evaluación eh, que podemos utilizar para evaluar las competencias específicas que hemos visto antes. Si utilizo estos criterios de evaluación, los aplico a las competencias específicas, evalúo esas competencias específicas, y por lo tanto estaría evaluando o tendría o podría aportar desde mi área o materia al equipo docente cuál es mi valoración. Eh, eh, y mi contribución al perfil de salida, porque a lo mejor desde mi área pues he trabajado dos descriptores fundamentalmente, o los he trabajado todos, porque ya estamos viendo que buscar información, que trabajar en equipo, que crear un contenido digital y que hacerlo de forma segura en un entorno y, y protegiendo mis datos personales es como bastante transversal a todo, Pero bueno, es verdad que a lo mejor en unas áreas o materias se incide, pues por ejemplo lo que hemos visto en matemáticas del pensamiento computacional, la creación de, de problemas, en ciencias naturales el desarrollo de soluciones tecnológicas, el inicio a la, la robótica educativa, este tipo de cosas que se trabajan en ese área, pues a lo mejor en el descriptor último, cinco, pues desde un área se contribuye, se contribuye eh, más. Y por último, he traído aquí, también lo vamos a pasar súper rápido, pero lo tenéis y también como se queda la presentación, si lo queréis ver, he hecho una selección también de, de saberes básicos, ¿vale? A ver si pasa, que estarían asociados, pero eh, también o que serían aquellos que necesitaríamos escoger y que necesitaríamos diseñar las actividades para que nuestros alumnos los adquieran y los pongan en acción y los movilicen en una situación de aprendizaje concreta, vale, pues eh, los tenéis, no los voy a repasar, pero están relacionados con lo que hemos visto anteriormente, búsqueda de información, eh, eh, trabajo en línea, mirar aquí en lengua extranjera, fijaros, ya aparece… Voy a coger las gafas. César. Que no, es, lo voy a destacar porque son cosas nuevas que no aparecían anteriormente en el currículo. Por ejemplo, en, en lengua extranjera ya aparece como un saber básico propio del área Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. Y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa. Hablas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de lengua extranjera. Son aspectos que antes no eran saberes básicos que estaban incluidos o propios del área, pero que ahora sí están porque son necesarios también para esas eh, competencias. Y ahí también os he puesto los de conocimiento del medio natural, social y cultural, que también son nuevos con un bloque de saberes básicos que se llama digitalización del entorno personal de aprendizaje y con otro bloque eh, de proyectos de diseño y pensamiento computacional, muy ligado a, también a la competencia STEM, de tecnología, matemáticas, ciencias ¿De acuerdo? Eh, bueno, pues eso hoy lo dejo ahí a modo de… Aunque sé que en las diapositivas no hay que poner mucho texto, pero bueno, lo recogido ahí porque no tengáis he hecho la selección, el extracto, ¿vale? Que, que los reales decretos tienen muchas páginas. Y nada, y aquí he recogido también lo que en educación secundaria, eh, de manera más eh, concreta, pero lo que hemos visto de lengua castellana continúa en secundaria. Lo que hemos visto de matemáticas continúa en secundaria, lo que hemos visto de lengua extranjera, que estaba vinculado con las TIC, se profundiza en secundaria. Lo que hemos visto en conocimiento del medio, que era quizás un poco más específico, pues eh, también se continúa en estas áreas de tecnología y digitalización, tecnología de cuarto, digitalización de cuarto, que son… la digitalización de cuarto es, es eh, nueva… Y, y bueno, pues tiene ahí varios aspectos de ciudadanía digital, docente, de seguridad, bienestar digital, entorno personal de aprendizaje, este, este término que hemos dicho también tiene presencia en secundaria y sobre todo lo que observamos es que lo que había en el anterior currículum, en el currículo, perdón, se ha adelantado en, en materia de competencia digital, cosas que no estaban en primaria están ahora cosas que a lo mejor estaban en bachillerato, eh, ya están en, en secundaria obligatoria. Y los chavales, cuando salen del sistema educativo, de la parte obligatoria, pretendemos que sean digitalmente competentes, con independencia del de itinerario que hagan posteriormente o si siguen estudiando bachillerato o no. Pero esto sí que lo queríamos eh, asegurar. Y lo que siempre hemos tenido en mente en el equipo que ha estado desarrollando e integrando la, la competencia digital a lo largo de las distintas etapas y haciendo el desarrollo digital de, de las materias tecnológicas, es que el alumnado, cuando termine esa enseñanza obligatoria, debe de tener las competencias con los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias para aprovechar el entorno digital para su propio aprendizaje, para aprender de lo que sea, con quien quiera, desde donde quiera. Esta es un poco la idea. Olvidaros de las herramientas que aparecen ahí, que es lo más accesorio que hay, está puesto ahí, pues es, eso es independiente, pero sí que todo el alumno sepa buscar, seleccionar, investigar eh, eh, información en la red de manera crítica, con esos valores que también eh, aparecen ahí, que sepa esa información, organizarla y clasificarla para poder recuperarla y referenciarla adecuadamente cuando sea necesario, que sepa interactuar y trabajar colaborativamente con otros, que sepa crear contenidos digitales y no solo consumir, sino a la vez ser creador de tecnología y utilizar diagnosticar la situación o problema y aplicar o desarrollar una solución tecnológica y a la vez también eh, publicar, compartir en la red como ciudadano digital que se es y que me nutro de, de la inteligencia colectiva, pero que también aporto y todo ello haciendo, haciéndolo de manera segura, de manera crítica y de manera ética. ¿vale? Todo esto es lo que hemos tenido en la cabeza que con el paso de las diferentes etapas, empezando en el segundo ciclo de educación infantil, eh, los cursos de primaria y secundaria eh, obligatoria, cuando nuestro alumnado salga de la obligatoria, sea competente eh, digitalmente y tenga este entorno personal de aprendizaje digital y que lo utilice para lo que necesite, con independencia del itinerario que, que, que haga o que siga. Teniendo en cuenta lo que decíamos anteriormente, ¿os acordáis cuando hemos dicho que eh, se define la competencia digital como el uso de los medios digitales de forma segura? Tal, tal, tal? Pues Podríamos decir que un alumno es digitalmente competente cuando se hace consciente de este entorno personal de aprendizaje, lo sabe utilizar, lo aprovecha en pro de su mejora, le saca el máximo partido a las oportunidades de aprendizaje eh, para ese aprendizaje permanente y a lo largo de la vida que va a tener que hacer, y lo hace de una manera crítica, de una manera segura y de una manera sostenible. Eh, no me resisto a hacer algo de, de publicidad y aquí eh, dejo el enlace, por si luego lo abréis, al kit digital, que si eh, pincháis… Lo tenemos en el área de formación en línea y vienen las secciones que vienen. Son muy parecidas a esta nube que hemos visto. Busca y selecciona información, organiza y clasifica, crea, eh, programa, eh, mm, eh, protección de, de mm, seguridad, eh, propiedad intelectual, etc. Viene como… y ahí tenéis herramientas, pautas etcétera, para tra para vosotros y para trabajar con el alumnado, ¿de acuerdo?, en, en todos estos aspectos de competencia. No lo abro, pero os, como os dejo la presentación lo tenéis ahí para poder eh, pasar a, a verlo como, como recursos a utilizar. Y ya pasamos a la última parte de situaciones de aprendizaje. Yo no voy a profundizar mucho porque… Serán Berta, será Berta quien posteriormente eh, profundice un poquito más. Aquí os he puesto tal cual se definen en el, en el Real Decreto. Serán estas situaciones o actividades de aprendizaje que necesariamente eh, deben de posibilitar que el alumno despliegue, movilice ¿vale? las competencias a través de la movilización de esos eh, saberes, básicos de conocimientos, de destrezas, de actitudes para solucionar eh, o resolver una situación de aprendizaje eh, concreta y que va a permitirles avanzar en la adquisición de mayores niveles de desempeño en más de una competencia a la vez. Así es a grandes rasgos como lo podíamos definir. Y yo lo que he sacado ha sido como un listado de cosas, de características eh, que podrían tener las situaciones de aprendizaje eh, asociadas a esta definición, asociadas a todo lo que César y, y Pilar han estado hablando, que tenemos que tener en cuenta anteriormente, eh, plantear, eh, debe plantear un objetivo eh, competencial, unos aprendizajes competenciales, claro, ¿qué pretendo con esta situación de aprendizaje?, ¿cuál es mi objetivo competencial?, y eh, definir un producto final claro. Eh, debe conllevar o partir de una re resolución creativa de una pregunta, de un reto, de un problema, de un proyecto planteado que sea significativo, que sea contextualizado, cercano al alumnado de mi aula. Por eso decíamos, las situaciones de aprendizaje ya no son de etapa, no son de área o materia, no son ni siquiera de nivel, son de aula y de mi clase y de mi grupo en concreto. ¿vale? Eh, abordarán temas eh, también de interés y relacionados con los retos del siglo XXI, que hemos visto porque al final son los retos y los intereses locales y globales que van a afectar a nuestro alumnado, integrarán y movilizarán esos saberes básicos, que pueden ser, por supuesto, interdisciplinares, en una situación eh, de aprendizaje, se deben de adecuar a la edad y nivel y desarrollo madurativo y lingüístico, del alumnado. Las metodologías que utilizamos y la secuencia didáctica o la secuencia competencial de actividades debe estar alineada con los principios del diseño universal para el aprendizaje. Como comentaba César, que eh, eh, comenzaba por ese área, debemos de tener muy en cuenta eh, las diferencias, los diferentes ritmos eh, en el diseño de nuestras actividades, aunque el diseño universal de aprendizaje lo que defiende si sí, defiende eh, o mantiene es que se haga un diseño curricular o de estas situaciones de aprendizaje sin tener en cuenta, lo, a ver, teniendo muy en cuenta lo que tenemos en clase, pero no específicamente para ello, sino que hagamos un diseño que sea accesible, que sea flexible y que sea personalizable desde el inicio, desde el principio y que después nosotros podamos adecuar a nuestro eh, alumnado o personalizar o ofertar Distintas posibilidades, ¿vale? Eh, sean significativas, eh, cercanas a, a, a, los, a nuestros alumnos, que sean funcionales, que puedan aplicar relevantes, estimulantes, que requieran de un enfoque crítico y reflexivo, que favore, favorezcan la cooperación, el trabajo en equipo eh, y eh, la producción e interacción oral… Eh, ahí hablamos también de textos a, a auténticos, utilizados en situaciones reales y que, por supuesto, utilicen distintos lenguajes, soportes, formatos y que incluyan también, eh, que la, la ley también hace eh, es un enfoque también de la evaluación formativa, que permite, por un lado, a nosotros ir adecuando y ajustando el propio proceso y, a la vez, al dar feedback al alumnado para su propia autorregulación, autogestión, integrando también la autoevaluación como parte eh, formativa de su propia formación. La evaluación forma parte del propio proceso de aprendizaje porque le implicamos porque eh, tiene que autorregularse y comprometerse en su propio proceso de aprendizaje. Y entonces también en estas situaciones de aprendizaje, aparte de la heteroevaluación, la evaluación que hace el docente, también debemos de incluir aspectos de autoevaluación, metacognición y de coevaluación para el alumnado. Así serían algunas ideas eh, que podríamos incluir. Eh, para ir ya terminando... Eh, os dejo aquí, eh, del diseño universal de aprendizaje, los tres principios del diseño universal de aprendizaje. Tenemos que favorecer, por un lado, distintas formas de participación, de implicación del alumnado en su propio proceso que se implique, que participe, que sea el protagonista. Por otro lado, debemos favorecer distintas formas de presentación de los, eh, de los elementos curriculares, lo que nosotros ofertamos, enseñamos, que sea accesible, que sea flexible con esas distintas formas y a la vez también debemos de favorecer y posibilitar al alumnado distintas formas de acción, de poner en movimiento esos aprendizajes y de expresión de lo que saben. De acuerdo, estos serían estos principios que llevan asociadas unas pautas y como unos puntos de verificación que nos pueden orientar. Lo que os he dejado es, veis abajo que pone pautas para su introducción en el currículum, hay un texto eh, que a mí me ha servido de mucho que va desgranando cada una de las pautas y cada uno de los puntos de verificación y poniendo ejemplos muy claros de cómo lo podemos llevar al aula, de cómo lo podemos integrar en nuestro día a día y en el currículo. Entonces, tenéis el enlace ahí, es un no es muy, muy extenso, pero nos puede servir de referencia o para tenerlo ahí para consultar en cualquier momento, ir aproximándonos a alinear eh, las situaciones de aprendizaje y el diseño de esas actividades y la metodología. Y los instrumentos de evaluación que utilicemos, que también sean eh, variados, flexibles, eh, a, a, a este diseño universal de aprendizaje. Y por último, lo que os voy a dejar, que mm, tampoco la voy a abrir, pero bueno, la voy a abrir solo para que la veáis así, pero que os la dejo, es una situación de aprendizaje, es eh, para enseñanza secundaria obligatoria, está asociada… Eh, a, a la materia de digitalización, pero se propone como una situación de aprendizaje que pueda ser, eh, que pueda ser de departamento, del departamento de tecnología, porque lo que se pretende es eh, a, abrir en el centro o crear una escuela digital de mayores en el que los alumnos desarrollen esos talleres que sean capaces de desarrollar, de explicar a otros, de acompañar y a, a través de una metodología de aprendizaje-servicio, abrirse a la comunidad educativa y a acompañar. Eh, vemos los cuatro… veis los eh, He destacado en esta situación de aprendizaje qué cuatro eh, retos o desafíos del siglo XXI eh, trata ese compromiso ante situaciones de, de desigualdad y de, y de inequidad, compromiso eh, con el ámbito eh, global local y global, eh, la valoración de la diversidad personal y cultural y el aprovechamiento de la cultura digital de manera crítica, sostenible. Esos cuatro aspectos se trabajan y, eh, bueno, pues, ay, perdonar. la voy a abrir, tenéis el enlace de descarga, por si os la queréis descargar, y yo la voy a abrir, que está aquí, está… La tenéis aquí hecha con, con, con ese learning. Y esto es un poco que también lo he compartido con Cristina y supongo que después en los grupos de trabajo. Ya, termino. Ah, que se lo acabas de pasar. Vale. Eh, la plantilla para el, eh, el desarrollo de situaciones de aprendizaje con los diferentes elementos. Que debe, para que después debatáis, ampliéis, quitéis, comparéis con lo que tenéis de EDIA y os hagáis eh, la propia, ¿vale? Entonces, con esa plantilla está hecha esta eh, de situaciones de aprendizaje que eh, aquí veis, eh, bueno, pues describe un poco qué finalidad y qué objetivos eh, y aprendizajes competenciales se abordan con esta eh, situación eh, de aprendizaje, la conexión con, con los elementos, con los diferentes elementos curriculares y luego aparece la secuencia competencial, eh, ¿vale?, eh, de cómo se parte, cómo se analiza el problema del entorno, a partir de ahí se propone la solución de la escuela digital, cómo se preparan los talleres, los materiales, eh, hay sesiones teóricas, eh, también dijéramoslo así, para aprender determinadas cosas que son necesarias, que después tienen que explicar en el taller y que acompañar a los mayores. Bueno, pues eh, os lo dejo ahí porque es muy, muy extensa, analizan también una encuesta de, del inE sobre cuál es el uso que hacen los mayores, eso después hacen otra encuesta para extrapolar a, a su entorno próximo, eh, bueno, organizan el taller para… Para que venga eh, la evaluación, aparecen los productos evaluables, las técnicas y los instrumentos. Aquí importante, ¿os acordáis cuando hablábamos de los criterios de evaluación de nuestras actividades y de los productos evaluables que hagamos? Nos tienen que servir para evaluar los criterios de evaluación, que son los que nos van a decir qué nivel de eh, eh, competencial, de competencia específica y de desempeño han logrado nuestros alumnos. Y también aparece la autoevaluación con diarios de aprendizaje eh, que se pueden eh, hacer en formato podcast, en formato videoblog, en formato distintas formas de… Vale, pues aquí os lo dejo, ya no me enrollo más y como tenéis el enlace de descarga, pues ahí lo tenéis. Muchas gracias a todos por vuestra atención.